Mira este vídeo atentamente. Mírame a los ojos. Cuando cuente hasta tres, todo lo que va a hacer, Cuando cuente hasta tres, despertarás. Y entonces, caso me hará. Vamos a contar. Uno, dos y tres. Suscríbete, dale like y favorito. Hey, un momento, esto no funciona. ¿Qué dices, hermano? Ah, que tenía que haber usado el saco? Vale.